Quiero que pueda acercar. Venga. Entonces, se escucha bien. Y se escucha Y se escucha bien. a escuchar a su profesor que le ¿Va? Profe, compártanos tu pantalla, por favor. Hagamos un esfuerzo tipo iglesia para que esto funcione. Si no, HDMI. Venga. Sí, nos pusieron la luz así en la computadora. Nunca hemos tenido un salón tan silencioso, Octavio. ¿Nos escuchas Octavio o no? Listo, es que te escuchaba muy bajito ¿Qué pasó Andrés? ¿No te escuchamos. Ahora sí, platícanos y comparte tu pantalla eh, eh, No te escucho Andrés, ¿puedes repetir por favor? Que compartas tu pantalla Listo Andrés, ¿ya la ven? Sí, ya la vemos Perfecto Bueno, pues arráncate hijo Cosa. ¿Nos escuchan bien? La mayoría dice que sí. Ok, entonces procuraré hablar un poquito fuerte. Por favor. Por favor. Gracias. Venga. Abrazos. Bueno, eh, ok. Vamos a ver si hago esto así. Aquí muy bonita de, de, de la ciudad de Córdoba Porque para mala suerte Hoy cortaron eh, la luz en el centro Que están haciendo las reparaciones Entonces, eh, por eso se escucha quizá un poco de ruido de fondo eh, Ya habiéndome disculpado por este inconveniente Quisiera eh, comenzar eh, platicándoles sobre... Eh, bueno, Andrés me pidió Dice, se tu opinión acerca de los retos en la ecología distribucional? Desde tu perspectiva Entonces... Eh, Pensé en unos, en unos puntos particulares que son los que están viendo ustedes ahorita. Eh, desde mi perspectiva puede ser como que, bueno, ¿cuál es el vínculo entre los modos de nicho con otros métodos que se están usando en otras escalas? Estoy pensando, por ejemplo, en los modos de ocupación. Este, estos estos eh, eh, programas eh, utilizan eh, áreas de distribución mayores para conocer eh, eh, áreas importantes de áreas importantes Conservar en macroecología, etcétera. Ese será un punto. Otro punto es: yo creo que tenemos el futuro, sería como intentar buscar incorporar B en los modelos de nicho, ¿no? que hasta ahorita los, los estamos eh, minimizando. Ha intentos, pero creo que estamos lejos todavía. Por otro lado, eh, pues esto que hace Andrés, eh, creo que apenas se empieza, pero hace falta hacer muchos avances en los modelos basados en procesos, por ejemplo. Y por otro lado, este. Yo creo que aún no entendemos bien cuál es la relación entre los métodos correlativos y los mecanísticos, como que no nos hemos sabido retroalimentar desde mi perspectiva. Y bueno, otro punto que se me ocurrió es eh, que tenemos que seguir profundizando con la conceptualización de M, ¿no? o el background, y justo este punto específicamente lo puse en rojo porque, porque es lo que he estado trabajando acá eh, con, con Javier Nori, que, bueno, no sé, algunos ya lo saludaron. Ahorita que terminemos esta, esta charla, ya lo, lo, pues lo presento más formalmente a los chicos. Pero bueno, eh, aproveché su, su, su expertise y sus buenas ideas de, de Javier. Eh, entonces, eh, se nos ocurrió un trabajo que, bueno, es una idea que, que de hecho se la acabamos de mandar a Town hace unos días para que nos revise el manuscrito a ver qué le parece. Pero estamos atreviendo y, y arriesgando a mostrárselos porque. Yo creo que es algo metodológico que puede resultar de interés y que a lo mejor da mucho de qué, de qué hablar. Ok, entonces ya entrando en, en, eh, en materia, este, a esta parte le pusimos la forma de vida importa. Un poquito como eh, cuáles son las implicaciones biogeográficas y macroecológicas cuando refinamos el background ambiental dentro del modelado de nicho ecológico. y Bueno, Ok, este diagrama de BAM, estoy seguro que ya lo han soñado, lo tienen seguramente cansados de ver este diagrama, ya se lo saben de memoria, entienden muy bien todo, así que por supuesto no voy a detener a hablar de esto. Simplemente quiero enfocarnos, decirles que vamos a platicarles acerca de la M, ¿no? y cómo es uno de los círculos importantes en la intersección de este diagrama. ¿no? Bueno, ustedes saben que, que uno de los eh, artículos que formalizó y que ya viene a ser parteaguas con relación a la M, es este artículo que publicaron, eh, bueno, todo el grupo que estaba allá en Kansas en ese entonces, de los cuales creo que tres están ahorita ahí con ustedes, o sea, qué honor, ¿no? Bueno, en este, en este artículo ellos eh, hacen de notar bastante bien la importancia de, de establecer una M y las implicaciones sobre todo que, que tiene, ¿no? El no hacerlo. Bueno, entonces... Eh, en ese sentido, yo le robé esta diapositiva a Andrés eh, porque él de alguna manera quiere ubicar eh, cuando, cuando se afina, cuando, cuando vamos a escalas más finas, cómo poco a poco, eh, bueno, eh, hacemos un lado B, la juntamos con M, la despreciamos a la B. ¿no? Entonces ya en otras escalas eh, vemos cómo desde esta perspectiva la A... Se va eh, poniendo mesa de la M, escalas muy finas, básicamente la M es todo y lo que limita a los bichos es la a escalas muy finas. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, eh, a mí bueno, me gustaría resaltar algunos, algunos aspectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con aquellos eh, bichos que deben de ser bastantes, aquí pues, solamente algunos, que están restringidos, por ejemplo, a ríos? Más adelante les contamos, la, les contamos la historia de cómo, cómo surgió esta idea, pero en realidad, si nos ponemos a, a pensar en, en todos aquellos eh, especies organismos que tienen una distribución geográfica limitada, pensemos en un río, en los ríos, esto, ¿cómo hacemos la N Bueno, eh, en realidad eh, hay muchos trabajos que, que no han prestado atención a este aspecto y, y quiero hacer para pues, que no es que estén mal, es simplemente. trabajos que se organismos de ríos. la M obviamente está anaranjado y el, el círculo o la, la intersección está marcada con un eh, verde, ¿no? Bueno, aquí surge la duda la... sobre... sobre la técnica surge la duda aquí sobre... ¿Qué pasaría, no?, con aquellos dichos acuáticos en términos de la M. Eh, bueno, y lo que nos ocurrió en términos esquemáticos es una representación de esta manera, ¿no? Para lo cual, aparentemente, Donald Trump está contento, ¿no? Y básicamente lo que implica es, en sentido de esto, y utilizando después el esquema de antes, lo que estamos corriendo en este sentido es justo poner inmerso la M dentro de la A, en el sentido estricto eh, y en ese sentido es el refinamiento que, que estamos proponiendo. ¿Y en qué consiste? Bueno, ahorita vamos a ver quizá más, más detalle con las siguientes imágenes, pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si hacemos este refinamiento como se ve en ese esquema? Por ejemplo, eh, ¿cuáles son las implicaciones en términos de las transferencias? ¿Cambian los resultados ¿Simple simplemente debido a la reducción de la M? Por ejemplo, veamos las transferencias, ¿no? Enfocarnos. Hicimos este ejercicio, este, Javi, Javi tiene, recién tenía, había trabajado con, con datos de esa tortuga, eh, cuya distribución nativa, ustedes están viendo en esta imagen, y lo que se hizo fue utilizar los registros de las poblaciones nativas y transferirlos utilizando, en este caso, de manera tradicional, los transferimos a los ríos de Argentina, no, no sé si alcanzan a ver la transferencia, sea oscurece por supuesto, pero, pero esa es, es la, la, la idea, ¿no? que, se, que se refine. Ahora, cuando hicimos este mismo ejercicio, pero calibrando otra vez la, la distribución nativa, pero utilizando los ríos, es decir, reduciendo la M, refinando la M, e hicimos la transferencia, no sé si notan diferencias eh, en la Argentina, que fue el, el ejemplo donde transferimos solo como... como como un ejercicio. Bueno, en este esquema estoy comparando un poco con, con mayor acercamiento a los resultados del producto de las transferencias de una, de una M tradicional y producto de una calibración a una M restringida. Y bueno, hay diferencias que quizá tampoco son tan evidentes, las cuales quisimos resaltar en esta otra imagen, ¿no? Donde, donde se ve lo, lo rojo, es, son aquellos píxeles que muestran una diferencia. Algunas eh, en una magnitud que van desde menos punto .59 hasta punto .41 en términos de probabilidad de imagen. Es decir, esta imagen la sacamos a partir de restar la, los, ambas transferencias de, de, de los diferentes eh, nativas y poblaciones eh, de áreas de invasión eh, ¿no? en, en diversas partes del mundo, ¿no? algunos en lo particular, otros en lo general. Entonces, utilizando esta misma información, tú, quizá, y además sabiendo que, que, que el doctor Javier Nori tenía la información disponible eh, por su reciente trabajo, pues decidimos probar eh, una comparación de nichos para ver si había un efecto eh, del background en, las, en, la, en los resultados de este método de, de comparación de Rojima. Entonces, nuevamente hicimos la comparación, en este caso, de, de, del nicho, de, digamos, de, tradicional, de, perdón, de, de una M tradicional, con, este, utilizando, en todo el mundo utilizando los, los ríos. Y, y bueno, eh, a lo que llegamos fue que, en una perspectiva tradicional, que muestran diferencias que resultan significativas, ¿no? en este caso este, perdón, las similitudes que resultan ser significativas, en este caso un punto tradicional, la, las poblaciones eh, son similares de manera estadista, estadista, significativa sin embargo cuando utilizamos el, el background restringido este, tales diferencias en realidad, vean el valor de P, no las podemos y van a más, el valor de D observado cae eh, en lo que podríamos esperar bajo un modelo nulo entonces, eh desde esa perspectiva, pensamos que las implicaciones, los resultados de, de los modelos de nicho, cuando, cuando se realizan eh, ejercicios, por ejemplo, en, en especies invasoras, en conservación, cambio climático y en algunas otras cosas que no hemos explorado, yo creo que el utilizar un método tradicional o un método restringido, sobre todo para eh, organismos que tienen formas de vida asociados, en este caso a ríos, o se me ocurre pensar en dunas, por ejemplo, pues eh, vale la pena que, que lo repensemos nuevamente. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, aquí voy a aprovechar eh, un poquito más el tiempo, tal me dio 25 minutos, así que creo que me faltan 7, entonces eh, quiero aprovechar para comentar que, bueno, eh, Javi ha sido también el otro pilar de, de, este, de este trabajo, y, y, y bueno, creo que es interesante, a ver, Javi está aquí a mi lado, ahorita no lo, no lo ven, pero... Este, pues yo creo que en términos de la presentación ya, ya eh, terminé. No sé si me habrán escuchado lo suficientemente bien. Espero que sí. Esto. Entonces. Ah, mira, 24. todo. Gracias, profe. Escucha los aplausos, por Hola. favor. Que les, ...que les gustó y a mí, que, nada más que, que me escucharon. Mi temor es que no me escucharan, pero creo que sí. Fíjate creo que, que por primera vez sí, bueno, tuvimos para silencio absoluto. ...a, este, a Javi Noria, lo, a, a, lo, a los sí. chicos. Este... Va. ...va. Bien. Así que este, decidieron acompañarnos, bueno, Maxi se apuntó a acompañarnos. No sé si quieran platicar algo o, o tengan alguna duda o una, algo así. Una pregunta, alguien. ¿Un comentario, pues. Alguna ¿Sí? mentada de madre o cualquier cosa. Sí, sí, sí. Profe. Nos encantó escucharte.